¿Cómo descubrieron la velocidad de la luz? Accidentalmente. Desde Aristóteles se creía que su velocidad era infinita. Sin embargo, Ole Roemer observó que los eclipses de Io, luna de Júpiter, tardaban o se adelantaban según la distancia de la Tierra con Júpiter. La variación se estimaba en unos 8 minutos. Aunque no lo calculó, argumentó que se debía a que la luz no llegaba al instante. Sería James Bradley, 52 años después, quien calculó la velocidad a través del ángulo de aberración de la luz estelar.